España. <risa> España. Tiene persianas del año. España <risa> tiene persianas del año de 1980. Los españoles no saben lo que es un insecto grande que hay en muchas partes del mundo. Se parece a un mosquito y que creen que es un mosquito y creen que pica como un mosquito y la talla esa es así de grande, maricón. ¿Cómo coño vas a pensar que es un mosquito? Puto. La salud. Muchas cosas de España. Como que no. Pero para mí es el puto mejor país de Europa. ¿Cómo es posible que me guste tanto España? ¿Tú conoces más la cultura hispánica? No sé, sí, pero pienso que no te gustan los franceses. España tiene muchas cosas malas. Bueno, malas no, porque al final no son malas. Relativamente son malas para... Ah, en comparación con Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Bélgica, y Noruega, pero la gente es muy simpática y además que es, que es un país que me cago en la hostia, ¿eh? Joder, tío, es que yo te digo a ti que es que jamón, serrano, chase y cliché, no, ya, seriamente, tiene muchas cosas buenas, la gente, el ambiente, la cultura, la comida, la música, el calor o el frío, tiene de todo, es una puta península, entonces lo que esté rodeado de mar... <coughs> Es bueno para la salud, y además la mentalidad cambia cada vez. Puedes ir al norte, puedes ir al sur, puedes ir al oeste o al este Que no va a ser para nada lo mismo que cada puta provincia de España Es una cosa diferente, un idioma diferente, una, <coughs> un acento diferente La forma de ser diferente, y te puede gustar absolutamente Y no, no estoy diciendo que es el único país en tener eso en el mundo Pero en Europa, vete tú a Inglaterra a ver lo diferente que hay en todo UK, en todo United Kingdom Vete tú a Francia, al sur y al norte, vas a ver que hay diferencia obviamente, pero no tan fuerte como Cataluña y puto Málaga o Galicia y puto Tenerife. Bla bla bla. Me mandan a callar aquí, así que un beso muy fuerte, te quiero muchísimo. Esperense es lo más. Importante darle a like y come pasteca. Hay un sorteo en la... Descripción. Te gusta mucho el... Vídeo. Tu youtuber favorito es... Z. No, es Rubios OMG. Nos vemos, hermano, mi hermana. Te quiero mucho. La salud es lo más importante. Cuídate por donde coño que vayas y... What's up, man? Wow.